El horno se derrumbó el 7 por la noche, el temblor que se hubo muy fuerte, que se me cayó completamente. Ya no hubo fuente de, de entrada del de dinero que yo ganaba. Era lo más dependía del sueldo de mi marido. Ya a veces alcanzaba ya a veces no alcanzaba. Me dice: pide para tu casa. Me dieron a escoger de la casa el horno, pide para ese horno. Este es un Ese Eso es para mí mi vida. El don me va a ayudar para construir mi casita. Ya voy a empezar a hacer mis negocios otra vez. La, la, la, la de borrego, que eso, eso es lo que la gente pide mucho y pescar un chipotlado.